Es importante trabajar en un espacio libre de obstáculos, usar guantes como normas de bioseguridad y tener un envase para descarte de los desechos biológicos. Eh, si no tenemos eh, un envase adecuado de los que se usan para desechos biológicos, podemos utilizar cualquier tipo de frasco con tapa que sea resistente a, a ser atravesado por las agujas. Existe una gran variedad de pruebas y, en el mercado y marcas. En este caso tenemos esta prueba que es, determina HIV-1 y 2 y eh, sífilis, estos son los antígenos que se determinan, es una prueba dual. Todas en su interior contienen un inserto que nos indica cómo es el, proces, el procesamiento de la prueba y cómo y cuáles son los resultados que vamos a evaluar que vamos a encontrar por ejemplo en este caso en esta prueba la duple tenemos una gota de sangre dos gotas de buffer y esperamos los resultados en 15 minutos tenemos el car test siempre vamos a notar que hay una s la s es de sample en inglés muestra que allí es donde vamos a agregar la gota de sangre luego tenemos la parte donde se realiza donde eh, se hace la reacción antígeno anticuerpo en este caso aunque todas la, eh, todas la tienen tiene la letra C esa letra C significa es un control interno que tienen todas las pruebas y ese control interno siempre debe tener una reacción eh, porque eso nos indica cómo estamos trabajando, si el reactivo está bien, si estamos agregando suficiente muestra, estamos agregando suficiente reactivo.